Cristian, el día de hoy vamos a hablar de cómo podemos ser millonarios. Lo digo en serio, lo digo en serio. Este video es totalmente serio. Les voy a dar una fórmula muy sencilla que si ustedes siguen, ustedes realmente pueden cambiar su vida. Ahora, yo sé que estás viendo este video y el video es cómo hacerte millonario y pensarás, hmm, Cristian está hablando de cómo hacerse millonario. ¿Será porque él ya es millonario? O oh, qué onda, ahora no soy millonario todavía, todavía no, pero estoy más cerca de la mitad, más o menos. Y estoy cerca de la mitad porque vaya, he estado siguiendo un, una estrategia que no es, no es nada nuevo, es algo que ha estado ahí y que muchos, eh, muchas personas muy exitosas la han usado, pero que realmente muchas personas ignoran además de que también tengo una vida muy muy cómoda y puedo viajar a cualquier parte del mundo en cualquier momento eh, para los que piensan que vivo de youtube no no vivo de youtube eh, vaya para nada vivo de youtube eh, he platicado en otros videos qué es lo que hago tengo algunos sitios web en fin eh, varias cosas si quieres saber lo que realmente hago bueno te recomiendo que cheques todos mis videos y vaya ahí Vas a, ir, vas a ir encontrando las cosas que, que está haciendo eh, pero bueno, eso no es el punto el punto es que este video es serio y te voy a mostrar la estrategia que yo he estado siguiendo y que me ha permitido amasar la mitad de la fortuna que quiero llegar a tener ahora, Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo ¿Ah? Eh, su fortuna es de 150 mil millones de dólares es el dueño de Amazon.com y su fortuna sigue, sigue creciendo y creciendo, creciendo cada día mientras estamos hablando él está ganando 28... más de 20 millones de dólares al día ¿puedes imaginar? ¿puedes imaginar? si él quisiera dejar de ser millonario si él quisiera empezar a ser menos rico tendría que gastar 28 millones de dólares al día ¿puedes imaginar eso? ahora, Warren Buffett, que también es uno, una persona con muchísimo, uno de los millonarios más famosos del mundo eh, siempre ha compartido la idea de que eh, él creó su fortuna usando la fórmula de interés compuesto no me quiero meter en detalles técnicos y definiciones porque no quiero hacer el video tan aburrido. Pero puedes buscar la definición de interés compuesto y ahí aprender un poco, ¿no? Entonces Jeff Bezos habló con Warren Buffett y le dijo Oye, tu fórmula para hacerte rico es realmente muy sencilla. ¿Cómo es que nadie la está siguiendo? Y la respuesta de Warren Buffett dijo Porque nadie se quiere hacer rico lentamente y eso tiene mucho es, es realmente muy muy serio porque eh, las personas quieren ser millonarias pero quieren el cambio así quieren que de repente del día a la mañana ya tengan todo quieren ganarse la lotería y que todo sea fácil pero muy, muy, muy pocas personas realmente tienen la paciencia de poner trabajo para en 3, 4, 5 años tener algo que realmente les dé la vida que ellos siempre han soñado uh -huh. ahora, um, aquí les voy a dejar una tablita en esta tablita ustedes podrán ver que si ustedes duplican la cantidad de dinero que tienen cada día durante 31 días llegará un momento en el que en el día 31 ustedes tendrán 10 millones de dólares empezando con centavos es decir y esto es verdad, ustedes pueden hacer la matemática en este momento tomen su calculadora y empiecen con centavos y dupliquen esa cantidad cada día durante 31 veces y van a ver el, el número que les da ahora si ustedes hacen eso, buscan la forma de duplicar la cantidad cada vez cada día durante 31 veces 31 días, ustedes serán millonarios. Ahora voy a hacer eso con ustedes. Es muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy complicado que ustedes encuentren una forma de duplicar la cantidad en un día, pero en una semana o en un mes es mucho, muy posible. Eh, es realmente muy posible duplicar tu dinero. En un mes, sobre todo ahora con internet, eh, hay muchas opciones para hacer eso. Entonces, olvídate de los 31 días, conviértelo en 31 meses. Es decir, en menos de 3 años, tú podrías tener 10 millones de dólares en el banco. Si buscas la forma de duplicar esa cantidad cada vez, durante cada mes. Ahora, ¿cómo hacerlo? Cristian, tú dijiste que tenías una fórmula perfecta para hacer esto y ahora me estás diciendo que tengo que buscar la forma de duplicar mi dinero. Eso no es, eso no es cierto, no me está dando la solución completa. Tranquilos, tranquilos, voy para allá. El video no acaba todavía. Ahora, sí, eh, la forma en la que yo he estado duplicando mi dinero es invirtiendo, las personas se basan, se realmente toman mucho tiempo en ah, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar, pero ahorrar es una pérdida de tiempo, ahorrar es, es, es, es poner tu dinero en algún lado para que después lo puedas gastar en algo más, pero no realmente no te lleva a ningún lado, no te lleva a, a ningún beneficio, los ahorros se usan, se deben usar para invertirse en alguna, en alguna cosa que te genere más dinero. Si tienes ahorros, los usas para comprar algo que te genere más dinero, para tener un negocio, para comprar una propiedad que vas a rentar, o para invertirlo en la bolsa, para invertirlo en alguna compañía, en fin, lo que tú quieras, pero es para tomar ese dinero e invertirlo las inversiones es lo que te dan dinero ahorrar dinero no te da más dinero simplemente mantiene tu dinero e incluso hace que se devalúe porque con el tiempo la inflación hace que el valor de dinero baje entonces ahorrar tu dinero por 10 años puede de hecho hacer que pierdas dinero con esos 10 años uh -huh. ahora cómo invertir porque hay muchas opciones y si no realmente no haces las cosas bien, puedes perder mucho dinero. Bueno, la forma más rápida, si realmente si, si, si quieres jugar así súper, súper, súper, súper seguro, entonces lo mejor es que inviertas en una compañía. Compañías como Apple, como Amazon, como Google, como Facebook, como Twitter, como compañías que han estado eh, en el mercado por 10 años y que saben, todo el mundo sabe que siguen de su vida, siguen haciendo dinero, siguen innovando, siguen creando cosas Ajá. Eh, entonces tú puedes tu dinero ahí y sabes que en un año vas a tener por lo menos 10, 20, 30% más, 50% más, quizá 100% más del dinero que, que metiste pero bueno, eso depende de qué tanto la compañía haya crecido y bueno evidentemente que si tú pones tu inversión en una compañía y esa compañía crece 30% no estás duplicando tu cantidad. Estás solo ganando 30% más, pero no es el 100% más. Entonces, evidentemente que tienes que uh, tomar la ganancia, añadirla a la inversión para que se vaya multiplicando y multiplicando. Es decir, cada vez que tengas una ganancia por la inversión, la metes, la reinviertes, la reinviertes, la reinviertes. Muchas personas lo que hacen es invertir y se gastan la ganancia. Invierten algo y... Cuando sabes que tienen ganancia de esa inversión la gastan y la gastan, no y viven de eso. O sea, está bien, te da para vivir, pero si quieres ir más allá, tienes que reinvertir cada cada ganancia que tengas de tu inversión. Ahora, eh, voy a tengo un curso que yo hice, yo creé porque es mi estrategia, en donde uso inversión en criptomonedas. Lo que hago es eh, hacer trading con Bitcoin para ganar dinero, para duplicar mi cantidad de dinero en un mes. Es decir, hago trading diario para ganar por lo menos 3%, 3 a 4% al día y eso sumado en un mes son, es el 100%. Si estás interesado o interesada, un, agrégame en Instagram, manda un mensaje y te comparto la estrategia. ¿Ah? Si no, bueno, tú puedes seguir la estrategia que tú quieras Hay muchos cursos de internet Y bueno, ahí puedes simple y sencillamente hacer lo que se te pegue la gana Pero eh, la fórmula que te digo para ser, para ser millonario en tres años es, es esta ¿Ah? Ahorra 100 dólares Ahorralos Ya que tengas esos 100 dólares Abre una cuenta En una compañía como eToro que te permite invertir en compañías grandes o abre una cuenta en una compañía que te permita uh, invertir en criptomonedas como Bitcoin ¿Mm? te voy a dejar links de las dos cosas en la descripción uh, después pones tu dinero ahí, lo depositas y eliges una opción que después de hacer tu propia investigación consideras que es una buena opción lo que me encanta de eToro es que eh, es una plataforma, es como una red social para inversionistas y entonces la gente que no tiene idea de invertir, que no tiene idea de, lo que, de qué hacer, de cuál es la mejor compañía, cuál es la mejor opción, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, las personas que no tienen absolutamente idea de eso, se meten a eToro y eToro te da opciones de, son como grupos en donde esos grupos están liderados por personas que son expertas en invertir y si tú no quieres no te interesa no tienes tiempo de aprender a invertir lo único que tienes que hacer es elegir uno de esos grupos que son grupos de por ejemplo um, grupos de compañías en tecnología o eh, bancos o eh, criptomonedas y entonces lo que hacen las personas que se meten en esos grupos es invertir en las mejores compañías de tecnología o los mejores bancos o las compañías que están, eh, que están, están en, el, en el top 10 de Estados Unidos como más exitosas o en las criptomonedas y le llaman copy fund fun, porque entonces tú lo único que tienes que hacer o pedirle a Itoro es yo quiero copiar las acciones, las transacciones que estas personas están haciendo y entonces tú sin saber absolutamente nada de inversión estás haciendo o invirtiendo tu dinero del mismo modo en que lo están haciendo personas que son expertas en eso ¿Ah? es, como, es como si realmente tú le digas tu dinero a un experto en inversiones y le digas ¿sabes qué tengo? 100 dólares pero no tengo idea de qué hacer entonces manejalos por mí, haz lo que tú harías con tu dinero y a ver qué pasa y entonces ellos no lo manejan evidentemente eh, tu dinero está en la compañía eToro pero eh, Itoro maneja tu dinero de acuerdo a cómo esos expertos están manejando sus finanzas y entonces evidentemente tienes los mismos beneficios que esas personas están teniendo mientras mayor tu inversión pues evidentemente mayor, mayor es la ganancia y después ¿no? lo único que tienes que hacer es reinvertir una vez que tengas ganancia la reinviertes ganancia la reinviertes y así durante tres años y después de tres años te garantizo te garantizo que la cantidad que vas a ver en tu cuenta bancaria va a ser irreal nunca te imaginarías la que esa cantidad podría estar en tu banco únicamente con tu empleo entonces es algo que realmente creo que tienen que hacer eh, yo sé que es muy complicado de repente estás viendo este video, es así inversiones y, y toro y, y bitcoin y de qué me está hablando suena muy complejo pero realmente no lo es no lo es ¿Ah? voy a hacer un curso precisamente para explicar esto cómo empezar qué hacer para principiantes entonces si estás interesado o interesada mándame un mensaje en Instagram sígueme primero y me mandas un mensaje después ¿vale? Eh, y si tú ya tienes algún conocimiento sobre inversiones o sobre trading o cosas así entonces siempre simplemente puedes hacerlo por ti mismo busca la forma de ganar 3% 3% de ingreso en tu inversión cada día o 100% al mes y en 31 meses tú tendrás 10 millones de dólares. Es una belleza. Y a lo mejor tampoco, tampoco se trata de que te estreses. Quizá no puedes duplicarlo en un mes. Quizá te tome dos meses. Pero vaya, al menos estás avanzando de cierta forma. Uh -huh. eh, incluso si te tomaras un año en duplicarlo. Si tienes 20 años, te tardarás 31 años. Cuando tengas 51 vas a tener 10 millones de dólares para tirarlos a la basura, para quemarlos, para nadar en ellos, para hacer lo que tú quieras. ¿Ah? Hoy en día muchas personas eh, trabajan durante años y, y cuando llega el tiempo de su, de su jubilación, el gobierno les da una basura si es que les da algo. Y entonces están ahí y ves a las personas en los centros comerciales poniendo... Eh, eh, poniendo tus productos en las bolsas de plástico para que, les, para, que les, para que les des una propina, o lavando coches, en fin, es, es realmente muy triste ver a personas de edad avanzada eh, pues en este tipo de situaciones en donde no tienen nada más que hacer. ¿Por qué? Porque ya no pueden trabajar en la compañía, están retiradas, jubiladas, pero su jubilación no les alcanza para nada, y es muy triste. Entonces, como dije, quizás no puedas duplicar tu dinero en un día, pero puedes hacerlo en un mes. Y si no, si es muy difícil para ti, puedes aplicarlo en un año. ¿Ah? Entonces, el tiempo que te tome, pero por lo menos estás avanzando. Y eso es una cosa maravillosa. Y Toro es una compañía que realmente vale la pena checar. Eh, te recomiendo que te registres. Y si no, por lo, menos, si no lo, por lo menos lo que puedes hacer es meter de repente 100 dólares al mes o lo que tú quieras, tus ahorros al mes, los metes ahí, ahí Toro, eh, en la compañía. Que tú veas que es tu favorita es, Ni siquiera tienes que elegir una buena compañía Elige los portafolios que, te, que, la, que Itoro te pone o te, te recomienda Porque estos portafolios, como dije, son eh, manejados por expertos Que saben lo que hacen económicamente financieramente Ellos también tienen su dinero ahí y les interesa que eso crezca Entonces, mientras ellos ganen, tú ganes tú ganas y haz eso invierte cada mes cada mes y un día ¡pum! tu vida va a cambiar el momento en el que saques eso y lo pongas en tu cuenta bancaria ¿Ah? esto no es, eh, no es ningún consejo financiero no es asesoría financiera no soy un experto en finanzas simple y sencillamente comparto esto eh, la responsabilidad es completamente tuya antes de eh, evidentemente de hacer una decisión pues te recomiendo que investigues, que te informes. Eh, si tienes algún asesor financiero, bueno, pues entonces que le preguntes. Eh, si, oye, chequeé este video de Cristian y dice que las cosas son así así, ¿tú qué piensas? Y que te dé su opinión. Eh, y bueno, básicamente eso es todo, ¿vale? Si tienes alguna pregunta, duda, comentario, bueno, ya sabes. En los comentarios. Y no olvides suscribirte, darle click a la campanita para recibir notificaciones de futuros videos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, denle like, ponganle favoritos. ¡Chao, chao! ¡Chao!